de la Licenciatura en Artes actúan y producen el cortometraje que nos presentan a continuación. Hola, yo soy Liz Dueñas. Yo soy Antonio Salinas. Yo soy Efraín Araujo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian Muñoz. Yo soy Aaron Montoya. yo soy Alexa García. Hola, ¿qué tal? Yo soy Isabel Ortiz. Daniela Reza. Citlali Valdés. Y somos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la carrera Licenciatura en Artes, Orientación Visuales. Somos del quinto B de la materia de fotografía. Bueno, en esta ocasión hicimos un cortometraje para la materia de fotografía 1. Este, nos basamos en realizar una, como, bueno, un cortometraje con solamente fotografías. Y nosotros fuimos los actores del cortometraje que van a ver a continuación. A mí to me tocó ser el protagonista, que es un chico esquiz esquizofrénico que deja de tomar su medicamento. Yo aparecí como un extra, siendo una de las apariciones que tenía este chico. Yo también fui extra y también me encargué de unir las fotos en la secuencia del video. Uh, yo participé también como un extra, salí como de cinco fotos. <risa> eh, oh. Yo me encargué del storyboard este, para organizar lo que podríamos tomar como fotos. Bueno, yo estuve encargada de la realización del guión para este cortometraje. Pero Por Por Por <risa> <mí. ¿Por risa> otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No le cambien, regresamos después de una pausa muy breve.